El mercado de gama media-baja hoy en día cuenta con decenas de modelos de prestaciones similares, pero entrar a competir con un teléfono asequible y un hardware de altura es todo un logro que UMI ha conseguido con su modelo UMI-ROM. Nos encontramos con un teléfono Android 5.1, movido por un Mediatek MTK 6753 de 8 núcleos, todo esto acompañado por 3 GB de RAM. Este último dato es sin duda uno de los más llamativos del teléfono, teniendo en cuenta que nos movemos en un rango de precios muy reducido. La potencia del teléfono no es sobresaliente. Aunque en cifras puede parecer un terminal muy potente, sus 8 núcleos y 3 GB de RAM le dan fluidez y potencia, pero no en exceso. En el benchmark Antutu obtenemos una puntuación de unos 34.000 puntos. El teléfono es perfectamente capaz de ejecutar aplicaciones y juegos potentes, pero se nota que no cuenta con el mejor hardware del mercado. Todo funciona con fluidez, pero podría ser más rápido. El chip del teléfono no es compatible con redes 4G, pero sí cuenta con doble ranura para tarjetas SIM. La memoria del terminal es de 16 GB y puede ampliarse mediante tarjetas micro SD de hasta 128 GB. La pantalla tiene una diagonal de 5,5 pulgadas y una resolución HD de 720p. En un tamaño de pantalla relativamente grande empieza a notarse que la resolución no es la óptima, aunque solo seremos capaces de percibir los píxeles si nos acercamos a la pantalla y la miramos con detenimiento. Si bien con una pantalla 720p podemos notar la imagen menos definida, también es cierto que el consumo de la batería es mucho menor que en smartphones con paneles de mayor resolución. En lo referente al diseño, el Umirom es un teléfono muy llamativo. Nada más abrirlo, nos encontramos con un terminal brillante y esbelto, caracterizado por un marco metálico y líneas curvas que suavizan la parte trasera. La cámara sobresale del cuerpo del teléfono y es probable que a la larga, si lo apoyamos en superficies duras, nos encontremos con pequeños arañados. Aunque el marco está fabricado en metal, la parte trasera, que es extraíble, está hecha de policarbonato. También cabe destacar que no es un teléfono ligero. Pesa 177 gramos, incluyendo la batería. El teléfono utiliza la conexión micro USB clásica en lugar de la nueva versión Type-C. A nivel fotográfico, el UMI-ROM cuenta con un sensor de 13,3 megapíxeles en la parte trasera y otro de 5 megapíxeles en la parte frontal. El terminal acompaña a sus cámaras con dos flash LED, uno a cada lado del teléfono, por lo que podremos hacer fotografías utilizando el flash también con la cámara frontal. El flash frontal no es especialmente potente, pero es una característica que pocos terminales incluyen en su diseño. Las fotografías tomadas con la cámara trasera son básicas y poco definidas, a pesar de que el sensor tenga un tamaño considerable y esté firmado por Sony. Las imágenes tomadas con buena iluminación son decentes, pero no podremos obtener fotografías de calidad sin iluminar bien las escenas con fuentes externas. No es un teléfono que destaque en absoluto por su capacidad fotográfica, pero hay que recordar que estamos ante un terminal que se ha fabricado con el precio en mente y trata de ser lo más económico posible. Quizá podríamos esperar alguna característica que los teléfonos de gama alta poseen, como un lector de huellas, una cámara mejor o una pantalla de mayor resolución. Sin embargo, estamos ante un teléfono extremadamente económico, teniendo en cuenta sus dimensiones, su hardware y sus materiales de fabricación, por lo que en su rango de precios es un teléfono muy completo, competente y capacitado para todas las tareas que se le exigen a los smartphones de hoy en día. En definitiva, el UmiROM es un teléfono muy equilibrado para su precio que destaca por su diseño y materiales. Aunque no esperábamos un gran teléfono, nos ha sorprendido gratamente. Si estás buscando un terminal económico y potente sin renunciar a un buen diseño, esta es una gran apuesta. Como siempre, recuerda que puedes dejar cualquier comentario para preguntarnos dudas u opinar. Y también puedes suscribirte para ser el primero en enterarte de nuestros análisis.